y eso es lo que necesitamos hermanos querido fe, es lo único que nos pide que creamos nada más, cuántas veces le decía en varios milagros haz como tú has dicho tu fe te ha salvado así que digámosle al Señor, al Señor aumenta mi fe yo no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme